H, provincia de los ríos de matriculación vehicular en este cantón, tomando en cuenta que unos días estuvo... Ya tenemos 14 días que se ha paralizado en razón de que al momento de que salen, por ejemplo, el personal hay que eliminar los usuarios y las claves para solicitar nuevas claves y nuevos usuarios al nuevo personal que está al, al frente de esta unidad. Y esto conlleva de que se... Se, se días, ¿no? Algunos días. ¿no? Entonces, en este momento nosotros ya hemos remitido toda la información respectiva a la unidad, de, a la Agencia Nacional de Tránsito y estamos solamente en espera de que nos envíen los usuarios y las claves. Bueno, una vez que tengan todo eso, en los próximos días estarán operativos ya al proceso de revisión y matriculación. Sí, esperamos que a partir del día de mañana, esperamos que mañana ya nos, nos remitan la, los usuarios y las claves para iniciar normalmente el, la atención al público. Bueno, el horario de atención ¿cuál será? El horario de atención será de 8 de la mañana a 5 de la tarde eh, todo el día. ¿no? Eh, igualmente, la hora de rancho nos vamos a dividir por grupos para que salga cada cual a a su almuerzo, pero quedará también atendiendo a otro personal para que la gente no deje de, de recibir la atención. ¿Cuál es el procedimiento generalmente para venir a matricular un vehículo? Ya. Bien, en estos momentos tenemos aquí al compañero eh, José Luis Fajardo este, Pacheco, perdón, que es el, revis, el revisador el cual, eh, vehicular, que tiene la, la mayor experiencia y la capacidad que puede dar todos los datos técnicos respecto a este bueno, estamos con el señor Pacheco eh, en revisión vehicular. Lo hemos visto en otras unidades. Eh. Señor Pacheco, ahora tiene la oportunidad de servir al Cantón Mocache. Sí, estimado licenciado, muy buenas tardes. Sí, gracias a la oportunidad que nos está brindando la señora alcaldesa María Cristina Olquín. Eh, estamos presentes aquí en la unidad de tránsito. De... Hola, amigos seguidores del día, muchas gracias. Eh, estamos en el Cantón Mocache, provincia de Los Ríos, justo en las instalaciones de... La agencia de tránsito en este momento, eh, podemos ver que el personal del, del área del ambiente eh, se encuentra realizando tareas de eh, acondicionamiento, podríamos mencionar este tema. Por acá están los nuevos eh, timonel que estarán dirigiendo esta unidad de, de tránsito en el Cantón Mucache. Nos encontramos con el jefe de la unidad, el señor... Abogado Alfonso Bones coto Alfonso Mone, cuéntenos un poco el tema, sabemos que eh, están ustedes eh, preparándose para iniciar ya las operaciones de matriculación vehicular en este cantón, tomando en cuenta que unos días estuvo paralizado en torno a ello, ¿desde cuándo ya estarán operativos? Bienvenido. Gracias, un saludo a la comunidad de Mocache. Bien, por disposición de la máxima maturidad, la señora María Cristina ...Holguín Gutiérrez, alcaldesa de este cantón... ...y puso una re reestructuración del personal de talento humano de esta unidad... ...con lo cual procedimos a cambiar totalmente el equipo de, de funcionarios de esta unidad... Deportiva. ...con la finalidad de prestar un mejor servicio... ...a los usuarios y a los habitantes de este cantón y a las zonas aledañas... Eh, ...por lo general ya tenemos 14 días que se ha paralizado... ...en razón de que al momento de que salen, ejemplo, el personal...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 Bueno, estamos con el señor Pacheco en eh, revisión vehicular. Lo hemos visto en otras unidades, eh, señor Pacheco. de la oportuna, de manera rápida, que nuestros usuarios no emigren a otros cantones. Eh, al contrario, recuperar a nuestros usuarios que, que están matriculando en otras agencias y también invitando a, los, a las personas de los cantones aledaños que matriculen aquí en la unidad de tránsito de Mocachi. Bueno, siempre es importante eh, los requisitos para poder matricular sin problema un vehículo. Los requisitos importantes, primero, pago en el banco, pago de los servicios eh, municipales, Pasamos aquí a la documentación y enseguida pasamos a la revisión vehicular que, que conlleva revisión de, de llantas, luces en buen estado, eh, pito, kit de seguridad, kit de emergencia, que es lo más importante. Siempre seremos flexibles sabiendo que todas las personas no cuentan con todo nuevo, no cuentan con una llanta 100% efectiva trataremos de ser un poco flexible en aquello para que el usuario pueda matricular su vehículo sin ningún problema. El sticker, todo hay material en stock. Tenemos suficiente stock para trabajar todo el año sin ningún problema. Mientras no haya inconvenientes en el sistema del ANT, el sistema AXI, operaremos de manera normal, ininterrumpidamente, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien. Eh, y bueno, el proceso de pago se lo hace eh, en el municipio la tasa, ¿no? Claro, o sea, pagan el banco, se acercan a la, aquí a la unidad de tránsito, le damos lo, el, la orden de pago, cancelen el municipio y proceda a la matriculación de manera rápida. Muy bien. ¿Algo más referente al tema? No, invitando a toda la ciudadanía de Mocachi que se acerca a la dependencia aquí de la unidad de tránsito. Tenemos un, un personal 100% capacitado, ya tenemos 15 días de capacitación, estamos preparados para recibir a los usuarios de 100 a 120 usuarios diarios, no tenemos ningún inconveniente. Repito, trabajaremos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en horario ininterrumpido para que los usuarios puedan realizar sus trámites de matriculación y ellos no accedan a, a buscar tramitadores ni buscar otras dependencias. Aquí estamos para, para atenderlos de manera de la manera más cordial. Ok, el jefe de tránsito de la unidad. Bueno, entonces, eh, ¿todo listo ya casi para empezar la jornada? Sí, prácticamente listo ya creo. Ojalá que el día de mañana ya podamos eh, funcionar nuevamente. Muy bien. Y hago un, un, un llamado a todos los moradores aquí de Cachi y de su Zonas aledañas a fin de que vengan a matricular sus vehículos para que eviten tener contratiempo cuando se hacen los aspectos operativos de tránsito. ¿no? Ok, bueno, esa es la información para los mocacheños y la zona de influencia. Eh, la unidad de tránsito empieza eh, nuevamente a estar operativa tras unos días de paralización, bueno, de, de cambio de personal. Y bueno, y este es el sí. movimiento que, que hay acá, amigos. Esta es la unidad. De, de tránsito estamos en el cantón mucache provincia de los ríos ubicados pues, a unos 20 kilómetros al sur de de quevedo estamos a unos territorial eh, generalmente pues le dio la potestad a los municipios que asuman el tema de tránsito no el tema de tránsito y una de ellas es eh, la creación no ellos tuvieron pues la oportunidad de entrar la dependencia de eh, agencia de tránsito en diferentes cantones eh, se vienen algunas cosas nuevas sabemos también que eh, algunos cantones como Babaoyo Ventanas eh, Quinza Loma y Quevedo tendrán lo que se, se llama eh, el centro técnico de revisión vamos a ver cómo funcionan todos estos centros eh, eh, hoy, en, este, en la actualidad todavía se realiza la matriculación mediante el sistema ocular es decir, se observa, se ve, se ve que la llanta esté en buen estado se observa que realmente tengan las luces eh, y otras cosas pero en el tema técnico vehicular cuando ya estén eh, los aparatos todo eso pues le va a verificar si su vehículo está con bien alineado balanceado y todo ese tema y tendrá que hacerlo amigos muchas gracias desde el cantón mucache reportamos para todos ustedes